Así como los valores tienen un tipo de datos asociados, las variables también lo tienen, te podrás imaginar que dado que una variable bueno, guarda valores, dependiendo de qué tipo de qué valores puede guardar esa variable, cuál será su tipo de datos, o más bien lo, lo inverso, ¿no? que es dependiendo del tipo de datos de la variable, cuáles son los valores que puede llegar a tomar. El caso de php es un poquito más eh, especial en este sentido, pero bueno, lo vamos a ver ya más adelante cuando nos metamos puntualmente en php. A la operación de almacenar un dato en una variable se la conoce con el nombre de asignación. Esto que estás viendo son expresiones que por ahí podrían confundir un poco respecto de si son comparaciones o son asignaciones. Ahí, bueno, te pido disculpas por la, la ambigüedad del de símbolo igual... Pero bueno, un poco por el contexto, por ahí lo podés llegar a, a interpretar de qué se trata, hay algunos lenguajes que, o la mayoría de los lenguajes en realidad, tienen una sintaxis particular para distinguir justamente la operación de asignación de la de comparación. El caso de PHP, como siempre, lo vamos a ver en el próximo módulo. Lo interesante que tenés que notar acá es que lo que se está asignando a las variables no es otra cosa que... Un, bueno siempre un valor pero ese valor no necesariamente tiene que ser un valor explícito o sea si pensamos un poco más en lo que veíamos al principio de la clase lo que puedes ver es que lo que hay a la derecha del igual o sea lo que se va a asignar a la variable que está a la izquierda no es otra cosa más que una expresión que puede ser como en el primer ejemplo una expresión literal un número 10 como el segundo ejemplo donde es una expresión aritmética se trata de sumar 10 más 8 y el valor resultante guardarlo en la variable b o puede ser, como en el caso del tercer ejemplo, el resultado de evaluar una función. Una función que en este caso se llama f, a la que se le pasa un parámetro que es el número 1. El resultado que devuelva la función dado el parámetro 1, va a ser el valor que va a quedar almacenado en la variable c. Ahora, una pregunta interesante que por lo menos a mí me surge sería, ¿estas asignaciones son correctas? ¿Cómo podrías determinarlo? Bueno, básicamente una asignación será correcta en tanto y en cuanto la variable a la que estemos asignando ese valor sea capaz de guardar ese valor. ¿sí? Eso tiene que ver con lo que te decía hace un momento de los tipos de datos de las variables y los tipos de datos de los valores. Lo que tiene que suceder es que el tipo de datos del valor que se quiere asignar tiene que ser como mínimo compatible con el tipo de datos que tiene la variable. Por ponerlo de un modo muy muy simple. Supone que vos tenés una, una cajita que puede guardar una manzana. Es claro que en esa cajita no vas a poder guardar una sandía. Tal vez puedas guardar, no sé, una pelotita de ping pong. ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo por ahí un poco burdo, pero es para ilustrar el punto de que, que es un tipo de datos compatible entre un valor y una variable. En el caso de las expresiones que se, de las que se trata de una llamada a una función, el tipo de datos de esa expresión va a estar determinado por el tipo de datos del valor que retorne esa función. Como siempre, no vas a poder saber esto si no tenés el, el código de la función a mano. Pero por ejemplo, si una función devuelve un número entero... Como ser, no sé, por ejemplo, la función eh, cuadrado que veíamos antes, suponiendo que lo que haga es calcular la potencia de 2 de un, de un número, número entero, lo que va a hacer es devolver justamente un número entero. Con lo cual, esa expresión toma el valor, eh, perdón, toma el tipo de datos entero. Entonces, eso se puede asignar en variables que sean compatibles con el tipo de datos entero. El concepto de arreglos o arrays o vectores, depende del lenguaje que, que utilices es a la vez simple y muy poderoso en principio se trata de variables que en lugar de contener un único valor contienen conjuntos de valores si bien en la teoría en un arreglo vos puedes guardar todos los datos que quieras lo lógico es tratar de guardar datos que tengan relación entre sí por ejemplo si se trata de un conjunto de números sobre el cual vas a tener que hacer varias operaciones, como hacer, calcular el mínimo, el máximo y el promedio, tal vez esos te convenga, guardarlos en una estructura de datos como un arreglo. Esta es una típica representación gráfica de un arreglo. Nota que tenés una cantidad de celdas, en este caso son 8, donde cada una va a guardar un elemento. Otra cosa interesante para notar es que cada celda tiene asociado un número. A ese número se lo conoce como índice. Una de las características importantes de un arreglo es que no pueden existir dos celdas que tengan el mismo índice. ¿sí? Eso quiere decir el índice es único. Y eso es importante porque es lo que te va a permitir buscar o guardar un elemento en la celda que, que vos quieras.